Bienvenidos al último capítulo de Dragon 2: La Máquina del Tiempo. Vamos a jugar el último capítulo y a ver si nos lo pasamos, ¿vale? Pues adelante. ¡Qué monos ¡Oh no! Quiero pasar, no, no, quiero. Son muy graciosos estos. Si sigan, lo que sean Quiero que me maten como menos ¡Ay! como menos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡A! continuar con me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 Esto deprime cuando se momento épico y Life. fire. Epic fire, aquí. Es que me pica la nariz. Un poco resfriado, me pica la nariz y tengo un moco dentro. Y no puedo. Dejo las flechas... Lo elimino, si me toca la nariz, pero si... si no también sale... me pica. No puedo jugar, ¿vale? uy, uy. Uy. uy Espera un momento... Hasta ahora sí puedo jugar... Oh no. <muchas> <muchas> oh, oh, oh, oh. ¿Estás se ha corrido bien este. ¿eh? Tiene orgasmos con las piedras Pedrófilo Un piedrófilo Un pied... Virca el pedrófilo Virca el pedrófilo eso va Es lo que Fuera Fuera No me dejes ligar con... Como tú eres más Tú eres más mono que yo No me dejes ligar a mí a mi princesa Fuera, viste, raro ¿Ves? ya no vuelvo a tener orgasmos con la ciudad Fuera monada. Ay, con una vida. No puedo. Eliminado. Ya. Fuera. No te vayas que esto no se despierta. No se despierta! estoy triste. Víos de aquí. No me molestéis. Con mi orgasmo. Va, continuamos esta vez ves, sí que me lo paso no hablo tanto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 Bueno, ya está. Con que hay que acabar los play. Adiós amigos.